Las 13 tecnologías habilitadoras de Industria 4.0 son de perfecta aplicación a la construcción naval y a los astilleros. Aunque no todas están implementadas en igual medida, algunas como simulación, o robotización, sí que están ya más o menos avanzadas con proyectos en los astilleros, pero otras como ciberseguridad, con la digital, todavía eh, no hay muchas implementaciones. Eso quiere decir que la brecha digital en la construcción naval y en los astilleros es bastante eh, significativa. Si hablamos de industria Internet of Things, el IOT, lo que permite es eh, conectar las máquinas, como las máquinas de soldadura, las de plasma, similares, a, eh, con sensores que envían información a los sistemas eh, centrales. Este tipo de información lo que permite es controlar la construcción de, del buque, ver cómo evoluciona esa construcción y cómo están las máquinas, la salud de las mismas. Lo que puede llevar no solo a controlar esa construcción, sino también a tener eh, conocimiento del mantenimiento que necesitan las, las máquinas. Toda esta información genera un volumen de datos que va a ir incrementándose, porque cada vez va a haber más máquinas conectadas, que es necesario procesar y procesar en un tiempo eh, razonable. Esto significa que necesitamos utilizar herramientas del Big Data, Data Mining y Analytics eh, que permitan eh, poder analizar la información que estamos recibiendo de los sensores y de todas las máquinas de, de los talleres. Este tipo de eh, herramientas lo que permite es, eh, por ejemplo, aplicarlas al mantenimiento predictivo. Tenemos un conocimiento, que, eh, unas herramientas que permiten realizar un análisis de la salud de las máquinas y predecir qué momento es necesario realizar algún tipo de mantenimiento en, en los talleres. Para este tipo de evaluación de, eh, y estas herramientas lo que necesitamos es una capacidad de computación que eh, hasta ahora no se tiene en los astilleros. Eh, normalmente un astillero lo que tiene es un servidor, una serie de servidores con los que trabajan y la información no sale de esas infraestructuras. Ahora, con este volumen de datos y esta capacidad que necesitamos para el análisis, es necesario acudir a Cloud Computing, a la computación en la nube, y eso significa externalizar este servicio de software y de almacenamiento, que es algo que nos da muy novedoso en, en los astilleros. Una de las de herramientas que se está aplicando es la simulación 3D, la simulación de la planta del astillero, no solo de los equipos, y esto permite unido a los eh, sensores que, de, que están instalados en las máquinas, tener una máquina digital que recibe información en tiempo real. Esto lo que permite es realizar planificaciones mucho más ajustadas porque se tiene un conocimiento más extensivo de cuáles son los tiempos de, de fabricación y también realizar eh, un mantenimiento eh, predictivo y eh, ajustado a la realidad de, de, los, de la estación de los talleres y de las máquinas. Con todo esto que estamos viendo hasta ahora del IOT, de la simulación 3D de la planta, lo que podemos obtener es un gemelo digital. El gemelo digital que no está eh, implementado en ningún astillero lo que va a permitir es poder realizar eh, predicción eh, a futuro pues, en temas de mantenimiento y eh, optimización de la, de la planta. Ver, eh, qué operaciones se pueden mejorar, dónde están los cuellos de botella y eh, determinar eh, cuáles son los puntos de mejora en el proceso productivo. Otra herramienta es la realidad aumentada, la realidad mixta, que eh, ahora mismo está siendo aplicada más, eh, sobre todo a eh, secuencias de mantenimiento, pero que podría llegar a aplicarse en los talleres como ayuda a los operarios evitando, por, ese, por ejemplo, el uso de, del plano, porque podríamos re, llegar a proyectar sobre un bloque un panel, un mamparo y ver la situación de ese mamparo y sus refuerzos dentro del, del bloque de forma eh, más intuitiva.